miren, el, el, cuando se promulgó la constitución de la se proclamó, que como se dice legalmente cuando se proclamó la constitución de la república se incluyeron una serie de instituciones tomando en consideración el hecho de que la república dominicana saltaba de un estado eh, eh, político democrático y político saltaba a uno a un estado social y democrático o sea, eh, eh, la, el establecimiento de un Estado social y democrático de derecho implica una foja, un conjunto de derechos mucho más amplio para los ciudadanos. Esos derechos se garantizan con una serie de instituciones, una de ellas es el defensor del pueblo. Yo decía que te, si tenemos un ministerio público fuerte, bien equilibrado y que trabaje como debe de ser, en base a la constitución, tal como la constitución le, le, le, le, le plantea sus obligaciones, igual que en la ley y bajo los principios que la ley establece, el defensor del pueblo está de más. Y está además porque el defensor del pueblo eh, se produce en lugares donde hay ministerio de, de, de justicia y un fiscal general. Lo que pasa es que nosotros tenemos ambas instituciones resumidas en el Procurador General de la República. El Fiscal General de la República Dominicana realmente Fernando Quesada, que es actualmente el Director Nacional de, per de Persecución del Ministerio Público. Ahora bien, eh, el Defensor del Pueblo hace básicamente lo mismo que haría el Ministerio Público si el Ministerio Público... De, de, desarrolla sus funciones tal como la ley dice. Lo primero que el ministerio representante público, de la sociedad. Exacto. Lo primero que tiene que hacer el ministerio público es entender que es garante de los derechos de la gente que persigue. Yo te persigo, pero tengo que garantizarte tu derecho, ¿ok? Entonces, y además hay una partecita donde la Constitución en el artículo 169, 169 me parece que sí, es el artículo. Ahí es. En el 169 dice, Búscalo, y, y en todo, 169 de la constitución, eh, Pero, donde describe el ministerio público y dice, y dice, y léselo. siempre que el, el interés público esté lesionado, el ministerio público tiene que intervenir, lo que quiere decir que una calle que se rompa, el ministerio público puede intervenir porque el sí. interés público está lesionado ahí. Sí. Lelo. Para ponerte un ejemplo ahí Está, el, está el aquí el, el artículo 169. 169 Dice definición y funciones El Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia Responsable de la formulación E implementación de la política del Estado Contra la criminalidad Dirige la investigación penal Y ejerce la acción pública en representación de la sociedad Ahí que está, exactamente Entonces ¿Qué yo digo? Bueno, el el, el el defensor del pueblo Está prácticamente de más porque hacen una función, digamos, dual, igual. Ahora, a mí me confirma eso que yo acabo de decir, esta comunicación que ustedes van a ver aquí. Ah, de los gorditos, de los que están más gordos. Pero, por favor, <risa> mire, <risa> Carolina, oye esto. Esa comunicación está enviada a un grupo de El, personas, de gorditos, que son... <risa> Que son miembros <risa> miembro del ministerio, bueno, de, de, de, de la institución. Entonces, ¿qué pasa? Ella dice, la señora Doña Soyla, dice que, eh, que hay que estar en forma, que no se puede estar gordo, porque para lograr la salud, qué sé yo qué. Y, ¿Cuánto <risa> le pone? 20 mil pesos. como sí, el, yo vi ese pero el yo pensé que era mentira. Quien mejore su calidad de vida para que se entusiasmen y le ofrece como institución a ese personal. 20 mil pesos. 20 mil pesos como peso. Oiga lo que dice la comunicación. La comunicación está dirigida a, a una serie de funcionarios y empleados del, del, del defensor del pueblo. Y dice, cortemente el defensor del pueblo le agradecerá cuidar de su salud, la cual está en riesgo por el exceso de grasa en su organismo. <risa> sí, eso es lo que dice esa carta. Exceso de grasa en su organismo. Cuiden su salud porque cuando la misma se afecta, su recuperación es lenta y a veces irreversible, dejando enfermedades como la diabetes, hipertensión arterial, hígado graso, entre otros enemigos silentes de la salud. Como estímulo a esta recomendación u orientación, el Defensor del Pueblo premiará con 20 mil pesos a quien logre superar la expectativa de salud. Conforme a los estándares del peso ideal, debidamente justificado. La doctora Soyla Martínez Fuente, defensora del pueblo. Miren, miren, en un país más civilizado, esa señora debió también escribir su carta de renuncia. Porque cómo puede ser posible que una entidad utilice los dineros del Estado, que no son de ella, son de nosotros, de los que wow. pagamos impuestos. Descaro. Para darle 20 mil pesos a aquel que rebaje de... de... De, de su peso. institución. De su institución. Pero por favor. Esa institución, en manos de esa señora, desde el principio lo dije, doña Zoila Guante no es la persona para ese sitio. Teniendo gente sí. tan interesada en trabajar eh, eh, en esa en esa institución, como el caso del doctor jiminián El doctor jiminián estuvo detrás de ese de esa. Pero los, PRD, los, los, los los reformistas, intervinieron como eran aliados del PLD en ese momento y designaron a doña Zoila. La Zoila es una mujer desfasada, una mujer ya... ¡Ay, pues... amado! <risa> sí. Pero hay sí. que ver, porque esos eso son sandeces. Ella sí. ha hecho ella ha no. hecho una serie de acciones, ha cometido que son ridiculeces. Sí. Eso es una ridiculez. Pero peor, porque esa trae consigo prácticamente un acto de corrupción, porque coger los cuartos y darle, mira Carolina, rebaja o engorda, que tú estás muy flaca y yo te voy a premiar del Ministerio Público que yo estoy dirigiendo te voy a dar 20 pesos el juicio de poder. esa doña no puede estar bien pero por favor señores por favor eso, eso, eso necesariamente tiene que acabar en este país que una gente que está en una institución crea que puede hacer lo que le dé su gana con la institución y con los dineros de... de, de de, del pueblo, ella lo hace, ella no lo hace por maldad y es, se nota porque hay una comunicación y eso se publicó. Pero no está en su pero no puede ser ella. posible que eso pase. eso ¿Cómo le vamos a llamar eso? La, la que, la, el estímulo a los gorditos. El estímulo no, a los no, gorditos. No, no pues pero es porque es el artículo 72, yo creo que es el artículo 72, bú, búscalo ahí. Es increíble, señores, lo que pasa Amado, <risa> recuérdate que ella tiene la... Es lo que me como lo Como ella es independiente, ella es una institución autónoma, porque se supone que... La acción de amparo en ese sentido. ¿Eh? La acción de amparo en esa 73. No, pues el 4, voy a ver qué dice. De la... Es una cosa Mira, descarada. Es un asunto de estímulo, y ella puede... <risa> no te rías. Pero que, <risa> que premie a quienes hagan una buena labor en el rol que le compete como institución eso es un gimnasio eso es un centro de estética yo lo vi, eso no, es, una... no está mal que ella de, al interno promueva verdad, que sus eh, colaboradores no, estén quizá en salud pero, es pero no dándole cuarto pero no dándole cuarto tú sabes la necesidad que tiene este pueblo y tanta gente cayéndose muerta Diga que, que le estén dando del dinero que se debe de usar para cosas realmente necesarias. Que lo estén dando y que para que usted engorde para, o para que rebaje. No, para ¿Tú que que rebaje, sabes qué debiera estar a ella con esos 20 mil pesos? Haga una edición de la constitución Exacto. de manera llana y fácil de entender para que se, lo, en, se la regale al pueblo. Para que la gente entienda cuáles son sus derechos y obligaciones. Hoy Eso sí está... es un acto loable. Pero no dale a o que lo invierta esos 20 mil pesos por ejemplo en o, talleres o de la que vayan bella. a darlo, por ejemplo, equipos de nutrición, eh, eh, doctores del área de nutrición para que le para que formen Exactamente. A sus colaboradores Exactamente. en materia de nutrición. Hay gente que no sabe realmente. Pero ni para está, eso, está porque eso porque ese no es el rol de la de institución. Cuatro... Sí. Era. De ese eso no es el rol. Pero es eh, ah, sí, pero... un consejo. Hablando, sí, de, sí, hablando no de nutrición, eso, porque... ciertamente, nosotros hablamos aquí de canasta familiar y hablamos. ...de quintiles y de cosas y demás... ...señores... ...hace tiempo que la República Dominicana... ...ha debido de tener asesor... En nutrición. Esa, ...en nutrición... ...para poder rediseñar... ...el plato de la República Dominicana... ...que es el que se adapte... ...a los elementos que requiere el, el organismo... ...para un ciudadano más o menos sano... ...aquí estamos esperando... ...que las cosas pasen... ...que lleguen los virus para nosotros tomar medidas... Pero nosotros hicimos un proyecto que se llama bueno, Semana Saludable, ni caso ni siquiera Eso mismo No nos hicieron caso, lo que tú, o sea, me refiero a las sí, autoridades sí, sí, A sí, nivel sí, nacional, sí, sí. Que eso más hicimos eh, Enseñar a la promover ¿verdad? Eh, En la gente ánimos. Una alimentación saludable eh, Cultura saludable No nos hicieron caso y era un proyecto que nosotros queríamos sí. Que la, las autoridades de aquí Lo tomaran en su claro, mano y lo promovieran De hecho, eh, Frank, en una ocasión a, a Franklin Romero sí. la, ni caso no hizo. En una ocasión de <ríe> claro, hecho, es ciertamente ese fue el proyecto ciudadano más interesante porque estaba promoviendo una cultura de consumo más saludable en la comunidad, pero con un nicho pequeño que se empiezan las grandes cosas. Claro diciéndole a la gente, no coma tripita, algo, ni orejita, amaro. ni chicharrón, no, eh, allá donde... No me no. a de nosotros <ríe> sí a la gente, pero que tomara un día para eso, porque por ejemplo yo... Una semana se tomó. Eh, claro, Mira, tú comer saludable... Blabie sí, blabie blabie adivin, casi se, se desaparece. Aquí. Usted puede comer saludable la semana completa y un día... Dentro de, mar, de lo posible, usted rompe un poquito. Se da su... Sí, mandé algo bien interesante sí, no, al WhatsApp antes de irnos. Vamos a ver si vivirla. podemos conectar. Yo no sé qué fue lo que le y hizo es... Escucha la esto. del pueblo, amado. No, no, Una peque... esto, Esta información la sube el diario Libre. Una pequeña ciudad del Líbano presume presidente dominicano. Señores, escuchen esto. A la entrada de, eh, a la entrada de Basquinta. Eh, un gran cartel de Luis Abinader recibe al visitante, pero no es una villa dominicana, sino una ciudad libanesa de 15.000 habitantes, Uy. a menos de una hora de Beirut. Donde todos se sienten orgullosos de tener un paisano presidente electo Así en la República es, sí, Dominicana. Porque le ellos son de ahí. Sí. Los, sí, su descendencia no, no, no, no. es libanesa. Sí. Así es. Eso bueno, va a llevar solo, no, a. Danilo y en San Juan lo reconoce. No, para nada. Porque bueno, no se ocuparon de la, de la política exterior, no se ocuparon. Verdad, no son buenos. No sí. se ocuparon. <ríe> Imagínate tú, Miguel Vaga Abandonado. Además, su WhatsApp. Que había dicho sí. que no se había leído nunca un libro. Dice Marcos. Eh,